Así se cambia la velocidad del puntero del ratón en Windows 11. Ve al logotipo de Windows, que está abajo a la izquierda. Pulsamos con el botón derecho de nuestro ratón. Elegimos Configuración. Bluetooth y Dispositivos. Bajamos hasta encontrar la sección del mouse. Aquí ya tenemos la barra para cambiar la velocidad del puntero del mouse, desplaza a la izquierda para menor velocidad y a la derecha para mayor. Aparece un número, para indicar el nivel de velocidad, siendo 10 lo predefinido y 20 la mayor rapidez. Con 0, sería más lento que los coches que elige Fernando Alonso en la F1. Gracias por la visita.